Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, de mercados, los mercados internacionales, pero para antes de entender los mercados internacionales, pues vamos a saber cuáles son esos 10 países, porque ya hay 10 países en todo de este planeta que han regulado el uso recreativo de la marihuana, o sea que ya es completamente legal que puedas fumar marihuana en estos 10 países, de los cuales ahorita les voy a dar... Eh, características, qué es lo que está pasando en cada uno de ellos, y 18 países que ya están en trámites o ya terminaron con el ámbito exclusivamente medicinal. Así es de que de eso va a tratar el video. Suscríbanse al canal, dejen su, su like, eh, compartan el video para que llegue a más personas y vamos a comenzar eh, pues con este martes de mercados internacionales. Y estos son los países donde pues la marihuana, esos son los países del mundo donde la marihuana es completa y, y, y recordemos pues que la ONU también ya, eh, pues ahorita vamos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los países donde ya es, eh, el uso recreativo ya es completamente legal. Por ejemplo, podemos ver que en Malta eh, se autoriza la posesión de un máximo de 7 gramos de cannabis y el cultivo de 4 plantas por persona a los mayores de 18 años eh, más más de los 7 gramos y hasta 28 gramos, el poseedor se arriesga a ser multado con 100 euros. Entonces, eh, eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahí en, en, en Malta. Y también en Uruguay ya está completamente legalizada la, la, la cuestión recreativa. Recuerden, estos son los primeros 10 países con la cuestión recreativa. En Uruguay fue el primer país del mundo en regular el mercado de la cannabis en 2013, con la legaliz legalización del uso recreativo. Eh, la población puede llevar a partir de hasta 30 gramos de marihuana. En México, mi México lindo y querido, en 2021 se aprobó la anulación de la prohibición del uso lúdico de cannabis. La resolución establece que se puede sembrar... Recolectar, transportar, distribuir marihuana sin penalización alguna, obviamente con tu permiso de cofepris, solamente cuando es de uso personal. Todavía es completamente un delito comercializar cannabis en México. Entonces, pero aquí está todo lo, lo que pueden saber. Vamos a ver con el otro país que es Canadá. El Senado de Canadá aprobó en 2018 la legalización de cannabis para la producción y consumo recreativo. En Estados Unidos, en Estados Unidos, pues es uno de los, de los países más, eh, pues es, es, el, es el principal mercado del mundo. Eh, en Estados Unidos son 16 estados que permiten el uso recreativo de cannabis, que es Alaska, California, Oregon, Washington, Nevada, Colorado, Michigan, Illinois, Massachusetts, eh, mine in Vermont. Además, Washington, D.C. y Nueva Jersey, Dakota del Sur, Montana, Arizona y Nueva York. En Georgia, el país legalizó también ya el uso recreativo en 2018. En Sudáfrica, el Tribunal Constitucional Sudamericano eh, legalizó en 2018 el consumo del cultivo de la cannabis en espacios privados. En Holanda, si se checan, cada país tiene su regulación específica, cada, no, no se está dando igual en, en cada en cada región. En Jamaica, por ejemplo, se autorizó la venta de marihuana para el uso medicinal y recreativo en 2015, según la ley de sustancias peligrosas expedida en ese país. La posesión de dos o más onzas de cannabis es un delito penal y el poseedor puede ser detenido y llevado a juicio. Instancia en la que se decide si debe pagar una multa o, por el contrario, ir a la cárcel. También en Portugal, amigos, también en Portugal... Es completamente legal la marihuana recreativa, este país despenalizó des la posesión de todas las drogas para uso personal desde el 2001, o sea, ya desde el 2001, imagínense, eso está increíble, y, y esos son los 10 países que ya lo tienen legalizado en el ámbito recreativo, son los 10 países que están eh, pues completamente eh, eh, regulados, que puedes acceder a esos mercados completamente, pues, de una forma completamente legal, ¿no? Ahora vamos también porque hay más de 18 países cabezados por Argentina que ya están también en todo lo que tiene que ver con el área médica y recordemos que a finales del 2020 la ONU, la ONU, amigos, este reconoció las propiedades medicinales de la cannabis y la eliminó a esta, la eliminó de las plantas de la clasificación de estupefacientes más peligrosos. Aunque su consumo con fines recreativos sigue siendo un debate en la ONU y en todo el mundo, este, en sus casas ¿no? también. Entonces, eh, eh, uno de los países que ya lleva regulado todo el tema... Eh, de, de lo medicinal en noviembre de 2020 los argentinos aprobaron una reglamentación sobre el cannabis medicinal que incluye el autocultivo por parte de pacientes ...y provisión gratuita por parte del Estado. En Chile fue en 2015 que se hizo... Eh, ...se reglamentó el uso personal co y con fines medicinales. En Colombia la regulación de la, de la marihuana medicinal se aprobó en 2017 en Colombia. En Ecuador este 17 de diciembre del 2019. En Panamá, eh, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó una ley... ...que regula el uso terapéutico y medicinal de la, del cannabis en agosto del 2021. En Paraguay también está legalizada desde el 2017... En Perú también estamos. Eh, asimismo, en Israel, República Checa, Croacia, Dinamarca, Brasil, eh, Sri Lanka, Tailandia, Reino Unido, Puerto Rico, Irlanda, Australia, Alemania, aprobaron eh, varias medidas para el uso medicinal de la cannabis. Para todos los que van llegando, por favor, compartan compartan este video. Saludos de Colombia. Dice David León, les mando un fuerte abrazo. Compartan... ¿De, ¿De qué quieren el, el programa mañana? Ya me estaban pidiendo que hiciéramos el programa que tiene que ver con, con los permisos para el uso personal aquí en México también. Vamos a hacer ese programa. Y pues estos son los países emprendedoras y emprendedoras canábicas que están el día de hoy. Y recuerden suscribirse si nos están viendo por YouTube. Dejen su like. Eh, Un saludo para Gersa, mi amigo Gersa, que anda también por aquí, ya lo vimos. Y dejen su like, compartan el video, compartanlo en sus redes para que le puedan decir a más personas cuántos países ya están regulando en el mundo. 10 eh, países en el ámbito recreativo ya lo tienen completamente eh, regulado, el aspecto recreativo y el medicinal son más, son 18 países en el mundo los que están regulando el ámbito recreativo. Si quieren, mañana mañana vamos a hablar sobre los permisos de uso personal aquí en México. Ese será pues, el tema principal que vamos a estar teniendo. Un saludo para Gersa, David, Salvador, Domenech. Espero pronunciar bien los apellidos y luego soy malito pa. David León, saludos desde Colombia. Éxito con la legalización, hermanos. Un abrazo hasta Colombia, que es el país donde más seguidores tenemos después de México. Buena tarde, dice Salvador. Buena tarde a todos. Pues ayúdanos compartiendo este video a todas las demás redes sociales. Ya dimos hoy la lista. Quienes van llegando, pues pueden ver, hace ocho minutos comenzamos con la lista de los diez países que ya regularon el mercado recreativo. Y los dieciocho países que ya están regula regulando todo lo que tiene que ver con con el ámbito medicinal, así es de que está avanzando en todos los países, desde Israel, desde Sudáfrica, eh, Canadá, desde la Canadá hasta la Argentina, todos, todos los países está viviendo una ola verde, una regulación en todos lados, y, y eso va a centrar el debate, ¿no? Si sí, cuando la, la marihuana estaba completamente prohibida en, en todo el mundo, con sus excepciones, pues tener tantos países compitiendo, simplemente el efecto que está habiendo en los Estados Unidos, que entre más estados de Estados Unidos están regulando, pues los precios de, de, del mercado caen, las acciones caen. ¿Por qué? Porque se está inundando el mercado de muy buena marihuana que se está produciendo en todos los estados de Estados Unidos que ya está... Regulado legalmente, y, y, y como ya están, eh, Estados Unidos ha, ha sido y será siempre, cuando menos en las próximas décadas, eh, el mayor consumidor de Occidente. Entonces, cuando vemos que ellos mismos ya pueden satisfacer su demanda, ¿quién va a comprar lo demás? ¿No? O sea, ¿se va a quedar en tu país? ¿A qué precio te lo van a pagar en tu país? Es por eso que el mercado recreativo y, y en, en general la, la industria de la, de, la, de la marihuana y del cáñamo son muy volátiles aún. Eh, eso se los digo ya con, con fundamento, con conocimiento de causa. Llevamos cuatro años dedicándonos 24 horas al día, siete días a la semana, los 365 días del año. Por cuatro años hemos estado por acá. Dice Richard Rodríguez, en Colombia son legales 20 plantas, sin importar el tamaño. Ok, Richard, so, son 20 plantas por persona, por domicilio, o sea, de tu casa. este ¿Ocupas un permiso? A ver, platícanos un poquito más, Richard, o nuestros amigos que nos ven de Colombia. Un saludo a todos nuestros hermanos de Colombia. Eh, ¿Ocupas un permiso de tu gobierno ahí en Colombia? Por ejemplo, aquí en México sí se ocupa un permiso de, de Cofepris. Este, y también, pues, te dan un, un, un uso, para que tengas uso de autoconsumo. Muchas gracias a todos los que van llegando. Recuerden que me pueden ayudar económicamente enviando estrellas o regalos digitales. Todos los que tengan un tema que, que, que quieran tocar el el próximo, ah, mañana, miércoles, si quieren un tema en específico, pueden ponerlo acá en los mensajes. Ayer los, lo, lo, los que ganaron el día de ayer era el tema de los permisos, precisamente, de cómo tramitar eh, por previo en arriendo, dice aquí Richard. Gracias por contestar, Richard, ¿eh? qué buena onda que están por aquí haciendo comunidad todos los hermanos de Colombia, les mando un fuerte abrazo. Ayúdame a compartir este live, por favor. Hoy hablamos, si es que van llegando tarde o si ya lo vieron todo, hoy hablamos de los 10 países en el mundo que ya lo están legalizando el ámbito recreativo y los 18 países que ya están también este, pues regulando todo el ámbito medicinal. Entonces, compártalo por ahí en sus grupos de Colombia, por favor. Qué chistosa se oye tu voz. Qué raro será por el. por el por el por el micrófono nuevo. Porque. Bueno, ya tengo una reunión enseguida, compañeros. Ah, ya están, ya están mandando más, más mensajes. Vamos a leerlos todos. Dice, pero David León nos dice, pero hay licencias de siembra y de derivados legales para uso industrial y científico. Falta la exportación. Órale. Eh, dice Richard Rodríguez, más ya tenemos permisos de doctores pa para poder ir de región a región con nuestro propio autocultivo. Órale, qué buena onda en Colombia. Es bueno que, que si nos ven de otro país y ya se está regulando todo lo que tiene que ver con, con la marihuana, con el cannabis. Acá en México le decimos marihuana, la, la mayoría de la gente lo conoce como marihuana. Ya to, cuando se van haciendo pues, más erudita la gente, le empieza a decir cannabis. Este... Pero, pero es bueno que nos den comentarios de cómo se está regulando allí en Colombia. México tiene todo para triunfar, dice David León. Solo es que el Estado le eche más ganas. Sí, sí. de hecho, México México es el primer productor de marihuana ilegal en el planeta Tierra. O sea, no hay un productor más grande de marihuana de forma ilegal, por lo mismo de que no le han echado ganas el Estado, como tú le mencionas. Eh, Sigue todavía en la clandestinidad. Pues es una, la historia de la marihuana en México y, y en América Latina, pues es una historia que hasta la sacan en series, ¿no? De, de esas plataformas muy buenas que hablan de, de todos estos temas. ¡Yeah! ¡Mota! Dice Gersaín Carrillo. Sí, aquí en México también lo conocemos como Mota, María, Cannabis, Ganja. A ver, sígale. ¿Qué más Gersa? ¿De, de cómo, cómo más la conocemos acá? Pues bueno, tengo un compromiso, ya tengo que retirarme, les mando un fuerte abrazo, estoy en pide al orden. Es cuanto, nos vemos hasta la próxima. Eh, por favor, suscríbanse. ¿Para qué suscribirse? Para que reciban todas las notificaciones, porque estoy haciendo en vivos todos los días. Entonces cuando lleguen en vivo, a cualquier hora, pf, te sale la notificación. Pablo Luna está transmitiendo en vivo y ya, rapidito, para que no te pierdas las noticias. Hoy, por ejemplo, vimos los 10 países que ya regularon eh, cannabis recreativo y los 18 que regularon eh, lo medicinal. Nos vemos, hasta la próxima.